Hola chicos, saben que Mundo Team tiene su espacio en Facebook, pero para seguirnos nos pueden eh, entrar, bueno, pueden entrar al sitio de utilísima.com barra Mundo Team, ahí van a tener por supuesto un montón de backstage, fotos, pero para seguirnos en Facebook ahí se tiene la posibilidad. Así que nos vemos la próxima. Chao.